Este es Alberto. Alberto es dentista. Y este es Carlos. Carlos también es dentista. Los dos se conocen desde hace tiempo. Hoy, Alberto ha invitado a Carlos a una reunión del ITI Study Club. Como es la primera vez que Carlos va a asistir, quiere informarse sobre los ITI Study Club. Sobre todo porque el Study Club es la red local de Alberto. Es el lugar donde puede adquirir conocimientos de forma selectiva y hablar con otros compañeros sobre su trabajo. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy. Ambos están escuchando una conferencia. Y hablan con los demás de su trabajo clínico y de casos concretos. Carlos cree que es fantástico. El ITI Study Club sirve para diseminar conocimientos de especialista en grupos pequeños y también ofrece un espacio para consultas y preguntas. De esta forma, todos los miembros pueden asegurar la calidad de su trabajo y fijar puntos de referencia. Los ITI y Study Club están gestionados por profesionales dentales para profesionales dentales en todo el mundo. Ya hay más de 500 ITI y Study Club en todo el mundo, y en la mayoría de los países también ofrecen créditos de educación continuada. Además de poner conocimientos al alcance, los Study Club también son ocasiones muy especiales para relacionarse. Después de la reunión, Alberto y Carlos se quedan para pasar un rato con los demás participantes. Todos creen que esto es fantástico. Carlos está entusiasmado. Ha decidido hacerse socio del ITI hoy mismo. Como miembro del ITI, Carlos puede asistir a los Study Club regularmente y también tiene acceso a todas las publicaciones de la red ITI en Internet, además de una amplia gama de ventajas adicionales. Como consecuencia de sus charlas con colegas sobre el trabajo y de los conocimientos que ha adquirido, ahora Carlos se lo pasa mejor en el trabajo y sus pacientes están aún más felices con los resultados. Oh, y Carlos conoce a una protésico-dental. La va a invitar a la próxima reunión del Study Club.